Muy buenas noches, Puerto Rico. Deseando que estén bien en el comienzo de otra semana. Les saluda José Figueroa y les doy la bienvenida a los sorteos de lotería electrónica para hoy, lunes 5 de septiembre del 2022. Escucho bien, el Powerball tiene un premio de 159 millones. Recuerda, bien importante, jugarlo con el Double Play para que tengas más oportunidades de ganar. Y ya estamos listos para celebrar los sorteos de Pega 2, Pega 3, Pega 4, Multiplicador, Loto Cash y Doble Revancha. Los sorteos de esta noche serán certificados por el auditor Lester Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaran Company y supervisados por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica en nuestros estudios. Bien importante, baja el app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 Ya lo sabes, compra tus juegos instantáneos. De esta manera le damos comienzo a los sorteos de la noche de hoy. Y comenzamos con el pegado. Mucha suerte para todos. Adelante con el sorteo. Primer número. Dos. Segundo número. Siete. Los números ganadores en el pegado son 2-7. Repito, 2-7 el 27. Continuamos ahora con el sorteo de pega 3 nuevamente. Mucha suerte para todos. Adelante con el sorteo. Primer número. Segundo número. Uno. Tercer número. Seis. Los números ganadores en el Pega 3 son seis. Uno, seis, seiscientos, dieciséis. Ahora continuamos con el sorteo de Pega 4, donde sabemos que tienes otra gran oportunidad de ganar en los Pegas. Adelante con el sorteo. Mucha suerte para todos. Primer número. Cinco. Segundo número. Dos. Tercer número, 4. Y el cuarto y último número que completa el sorteo es el 2. Los números ganadores en el sorteo de Pega 4 son 5, 2, 4, 2, 52, 42. Y ahora continuamos con el multiplicador que aumenta hasta 5 veces los premios menores. Adelante con el multiplicador. Y el número ganador en el multiplicador es tanto como el número... Dos. Es el número 2 Y de esta manera continuamos ahora con el sorteo de Loto Cash Que cuenta con un premio de 720 mil dólares Los números están debidamente ubicados Adelante con el sorteo, mucha suerte para todos De inmediato vamos a conocer la combinación de números ganadores para la noche de hoy Así que vaya verificando con nosotros Y el primer número es el 10 Segundo número 16. Tercer número, 17. Cuarto número, 14. Quinto número es el 25. El vuelo calle tanto como el número 6. Los números ganadores, escucha bien, son 10, 16, 17. 14, 25 y el 6. Ahora pasamos al sorteo de la doble revancha que tiene un premio de 435 mil dólares. Así que adelante con el sorteo. Nuevamente, muchas suerte para todos. Primer número. 3. Segundo número. 17. Tercer número, 14. Cuarto número, 16. Quinto número, 11. Y el brocache de la doble revancha es tanto como el número 9. Los números ganadores, escucha bien, son 3, 17, 14, 16. 11 y el 9. Muchas felicidades a todos los ganadores en la noche de hoy. Para más información, entra a loterías de puertorrico.pr.gov. Nos vemos en el sorteo de mañana martes a las 2 de la tarde. Que tengan todos una excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica.